Buenas tardes, yo soy Julián, aquí con mi compañero Octavio del equipo de evolución de VisionPer. Muy buenas tardes a todos. Venimos a presentarles nuestra solución de alarmas y continuidad. ¿Qué características tiene? ¿De qué se trata? ¿Y qué ventajas podemos obtener al implementar eh, dicha solución? Bueno, en general eh, la solución, eh, el nombre como hemos dicho, alarmas y continuidad, bueno, pues está pensado para eh, monitorizar sistem sistemas que conviven en infraestructuras de emisión crítica como son data center, telco center o salas técnicas. Entonces lo primero es que hay que monitorizar y monitorizar si necesitas eh, toda una plataforma software ¿vale? y eh, bueno, evidentemente luego unos servicios profesionales para todo lo que son las labores de configuración, etcétera, etcétera. Pero bueno, centrándonos primero en la plataforma software eh, lo que tiene que tener en cuenta alguien que quiere implementar esta solución es qué protocolos eh, de comunicaciones tienen los dispositivos a monitorizar en su infraestructura. Por pues lo típico es SNMP, Modbus, Bagnet, etcétera, etcétera. Luego puedes tener otros, otra cantidad diferente, hay más protocolos industriales tipo Profibus o lo que sea, pero en general esos serían los, los principales. Eh, es importante tener en cuenta que la, la monitorización de estos dispositivos eh, requiere de unos protocolos de seguridad, etcétera, etcétera, que esto es parte de la configuración que hay que hacer con el área de, eh, de, seguridad, de, de seguridad de las compañías. ¿Y por, y, por ejemplo, ¿qué me puedes decir? No sé, de eh, reportes históricos, eh, la relación de, de variables en vivo gráfico. Okay. Bueno... Eh, otra de las características, evidentemente, es cuando estoy monitorizando bueno, pues, eh, eh, lo, lo ideal en variables que, van, que son analógicas, que van cambiando a lo largo del tiempo, eh, bueno, pues, genera un histórico, incluso en las digitales también, eh, pero sobre todo en las analógicas un histórico. Eso significa que voy a poder saber qué tendencia eh, se produce en un determinado dispositivo. Pero también es importante tener la capacidad de mezclar en un mismo gráfico histórico diferentes variables de distintos dispositivos incluso mezclando eh, variables como por ejemplo temperatura, voltaje, amperios, lo que, lo que necesites para poder tener una idea de qué es lo, lo que ha ocurrido en un determinado instante en diferentes dispositivos esto es muy útil por ejemplo para hacer eh, análisis de fallas, ¿no? cuando he tenido un problema en un data center si puedo hacer un histórico de los elementos monitorizados y ver cómo han ido influye, cómo se han visto afectados cada uno de estos dispositivos, es posible que pueda aprender o averiguar cuál ha sido el origen. Y eso significa que me voy a poder proteger para un futuro. Claro, por ejemplo, en un mismo gráfico ver, por ejemplo, eh, la potencia consumida de los distintos racks del mismo pasillo y a la vez la temperatura que ha tenido ese pasillo a lo largo de, no sé determinado horario que sabemos que es un pico de consumo en el local centro Exacto, al final mezclar variables te da un conocimiento que pueden que las variables no estén claramente relacionadas de forma directa, pero sí puedes hacer un análisis causa-efecto. Vale, ese es un poco el, el objetivo. Y con respecto a, por ejemplo, eh, envío de alarmas nativas de los equipos, uh -huh. como traps, emails, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, el, una vez que estoy monitorizando, evidentemente puedo generar un histórico de estas variables analógicas o digitales, eh, el estado de algún elemento, por ejemplo, una digital, eh, lo que podemos hacer es configurar determinados set points o umbrales para que eh, el dispositivo, eh, cuando excede de ese valor, podamos generar una alarma que pueda ser o bien crítica, o simplemente de operación. Por ejemplo, una UPS, puedo saber si está en alarma, si una de sus variables está en estado de alarma y mandar un trap a un sistema central de, de gestión de recepción de alarmas eh, y esa alarma es instantánea o bien lo que puedo generar es un umbral de decir, bueno, eh, avísame si el nivel de baterías me baja por debajo del 40%. Entonces, esas alarmas son más bien operativas. Entonces, puedo mezclar diferentes tipolog tipologías de alarmas y generar una metodología de comunicación adecuada para si es un nivel 1 de soporte, si es un nivel 2, si es una, una alarma tipo warning, si es una alarma crítica, etcétera, etcétera. Entonces, podemos manejar un poco cuál es la situación que se ha producido y cómo enfocarla para la resolución en el menor tiempo posible. Okay, genial. Y bueno, ahora pasando un poco bien a las a las características principales a la hora de eh, uno tomar una decisión eh, con respecto a qué tipo de eh, software de alarmas y continuidad eh, está dispuesto a... primero a ver si tiene presupuesto para pagarlo, pero lo, lo esencial es a ver cuál de ellos le soluciona los problemas o, o bien eh, puede no tener problemas, sino a qué quiere optimizar uno en su operación diaria. Por ejemplo, no sé. Eh, tiempo de muestreo, eh, la usabilidad, uh -huh. esos dos aspectos que nos puedes decir. Bien, por ejemplo, eh, con el tema del tiempo de muestreo, elegir eh, uh -huh. entre diferentes plataformas eh, en un PowerPoint prácticamente casi todas que son competencia en teoría hacen lo mismo, pero la realidad no es así, entonces hay que a veces investigar un poquito más. El tiempo de muestreo es el tiempo en el que eh, recibo el dato procedente de un elemento que estoy monitorizando. Entonces, eh, si yo necesito un tiempo de muestreo muy rápido, pues tendré que ir a una plataforma software que admita ese tiempo de muestreo. Si bien hay que tener en cuenta que, aunque todo el mundo deseamos eh, la monitorización en tiempo real, también hay que tener en cuenta cuál es la red de comunicación que hay aguas abajo en nuestros equipos interconectados. Por ejemplo, una red en la que tengo muchas configuraciones industriales maestro esclavo, por mucho que quiera un software que monitorice algo por debajo de, no sé, un minuto, hay que tener en cuenta, no sé, en 10 segundos o en un segundo, hay que tener en cuenta que el tiempo desde que un maestro le va consultando a cada uno de los esclavos la información para recopilarla y enviarla, ahí van varios segundos. Claro. Y los protocolos industriales también, eh, bueno, pues tienen, en ocasiones son algo más lentos que por ejemplo el SNMP. Entonces la cuestión es... Hay que seleccionar el software acorde a las necesidades reales teniendo en cuenta del punto de partida que ya nos marca la infraestructura que tenemos, bien, para bien. no ser demasiado ambiciosos. Y en cuanto a cuál es la, la, la, la usabilidad, con el tema de la usabilidad también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿cuál es el perfil de usuario? ¿No? Yo, yo soy una compañía en la cual no sé tengo la operación externalizada o no, la tengo bajo mi control y la gente que trabaja en el Data Center, el área técnica, tiene mucha experiencia en la parte hardware, pero no en la software. Entonces, hay que equilibrar, ¿no? Entonces, la usabilidad es importante, ¿por qué? Porque tenemos que garantizar que cuando se si implanta una nueva tecnología, es un cambio en la metodología de trabajo, no es un software instalado. Exacto. Es una filosofía de trabajo. Por lo tanto, hay que recibir esa tecnología, adaptarla, para poderla usar. Eso eh, nos obliga a qué? a seleccionar una plataforma que esté que sea manejable, que cumpla con, con todos los requerimientos técnicos que deseamos, pero a la vez que sepamos que nuestro equipo técnico que va a utilizarla se pueda formar y manejarla de una forma fácil, porque si no entra en desuso como con cualquier otra tecnología. Por ejemplo, el tema de la usabilidad en smartphones, en el tema de responsive, ¿no? si la aplicación es responsive o no, si lo puedo utilizar una tablet... Eh, ¿Lo puedo utilizar en un smartphone? Pues a lo mejor mi área técnica puede ver la información en tiempo real claro. en sitio. Entonces, toda esa, todos esos condicionantes eh, son puntos a analizar cuando vas a elegir una tecnología para este tipo de soluciones. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de... qué, qué consideras que es importante con respecto a la base de datos eh, nuestra solución de armas y continuidad? Bueno, hay que tener en cuenta que la base de datos tiene dos formatos. ¿no? Que la base de datos venga, como si dijéramos, embebida en un sistema que a veces se le llama enlatado, que te venga en una ISO, una OVA, que ya viene todo incluido en la propia plataforma software, el sistema operativo y la base de datos, o que la tengas por separado. En cuanto a una solución de alarmas y continuidad, que no deja de ser un sistema de monitoreo o de monitorización, considero que es mejor tenerla totalmente embebida, todo en una única plataforma, porque tú puedes tener esa, este tipo de aplicaciones en un data center o en sitios remotos. Entonces, puedes tener una configuración stand-alone, un montón de sitios repartidos, y no tienes que estar pendiente de actualización de base de datos, sino que directamente cuando actualizas el software, se te actualiza todo. Claro. Entonces, considero que es mucho más versátil para la función que es monitorizar y estar pendientes de lo que son las alarmas y la gestión de la batería. Y bueno, obviamente ¿no? el tema de que nos interesa todo y cada vez interesa más a más clientes y industria, ¿no? El tema de la seguridad ¿no? y el acceso. Eh, ¿Qué tipo de accesos queremos darle a determinado personal de acuerdo a las funciones que van a cumplir, los roles y demás, no? Sí, efectivamente. Esto de compartir las claves de acceso a las plataformas obviamente está prohibidísimo. Mm. Entonces, eh, una de las cuestiones que hay que identificar es, bueno, pues quiénes van a ser los usuarios para identificar eh, si hay diferentes roles dentro de la compañía por perfiles, imagínate alguien del área eléctrica, del área de, de climatización o cualquier otra, eh, otro perfil y entonces generar usuarios acorde a cada uno. Eh, lo importante es tener bien identificados quiénes son los que entran en la plataforma, eso es vital para mantener el control de la información que hay y qué es lo que ocurre dentro de la plataforma y obviamente eh, cada uno con su usuario debidamente perfilado para que evidentemente tengan acceso a la información que tienen que tener y no a cualquier información, no como no, por ejemplo lo típico también que es todo el mundo con perfil de administrador claro. o todo el mundo con la clave de acceso que viene de fábrica, no puede ser. ¿Y qué crees que es por ahí lo más... Eh... Lo, más, lo que una persona por ahí suele intuir que viene con, con una solución de, de monitorización, como los cerrar de continuidad, que realmente no lo es porque no lo es en su naturaleza. Bueno, en este caso eh, creo que la mayor diferencia es el control cuando, o la actuación sobre elementos. ¿vale? Los BMS o escalas que al final no dejan de ser elementos que monitorizan, traen datos, los presentan, bueno Pero también tiene la capacidad de actuar sobre esos elementos, sobre una máquina de climatización, sobre actuadores, alarmas, un sistema contra incendios, nuestra solución de alarmas y continuidad en el entorno de lo que es una gestión de CIM dentro de lo que es las operaciones de data center sin eh, capacidad de control sobre estas infraestructuras, lo que hacemos es utilizamos parte de esa información para tomar decisiones. Claro. Pero esas decisiones no son encender o apagar máquinas, no son cambiar setpoint, son eh, planificarme si tengo suficiente capacidad en las UPS, si el tiempo restante, si en, en algún momento eh, tengo una alarma que se me, se me produce de forma repetitiva en un dispositivo y tengo otro igual y en el otro no ocurre. Eso es porque me está informando el dispositivo de que voy a tener una falla, por lo tanto me puedo anticipar algo. Es decir. Decisiones de, de, de gestión a mediano plazo. Exactamente, es monitorizo, veo lo que ocurre, tengo un conocimiento general, pero mi, mi actuación no es la de encender, apagar o modificar, sino es la de informar a los técnicos para que tengan toda la información, que la puedan cotejar y que puedan sacar sus históricos de diferentes eh, elementos para que con tiempo y con calma puedan planificar cuál es la mejor actuación. Es decir, no es. Ley de acción y reacción. Pasa esto, actúo sobre este dispositivo. No, en este caso, no vamos a controlar los dispositivos. Bueno, y para ir cerrando, eh, ¿qué sugerencias podemos darles a, a la gente que está viéndonos en este vídeo? Bueno, pues tenemos, yo tendría varias. Eh, hemos pensado las más, las más importantes. ¿no? Pues por ejemplo, cuando voy a montar un sistema de monitorización, lo ideal es que todos los equipos tengan tarjetas de comunicaciones SNB. ¿Por qué? Eh, en realidad el precio de la tarjeta de comunicación Modbus, Magnet o SNMP es prácticamente lo mismo sin embargo eh, hay, hay quien prefiere unas u otras para lo que es un software, SNMP es lo mejor ¿por qué? porque es lo más general, cualquier software va a leer SNMP entonces es lo más útil para el cliente es decir, para el dueño del datacenter claro. además son las consultas más rápidas es decir, el tiempo de muestreo lo puedes mejorar. Y por otro lado, eh, hay varios software que pueden hacer consultas a la vez al mismo dispositivo. Por lo tanto, puedo redundar el camino de la información hacia dos software diferentes que por lo que sea necesite tener en mi infraestructura. Esa es una parte para mí importante. Otra de las partes importantes es eh, eh, la jerarquía. Hay que definir bien cuál es la jerarquía de cómo voy a tener estructurada la información, cómo la quiero ver. Yes. Es la parte de usabilidad. ¿no? Yo, por ejemplo, pues si tengo siete data center o siete salas, pues las tengo que ordenar con sus nombres, con su, con su estructura jerárquica, para que cada vez que esté frente a la pantalla, la usabilidad, la intercomunicación con lo que es el, la pantalla, me sea sencillo. Si todo lo pongo como... Data Center A, B, C y D y no tengo un orden, no tengo una, una, un orden de, de navegación razonable, que el, la usabilidad para las personas es más complicada y termina afectando a la, al uso de las personas. Si algo no es amigable, vamos a dejar de usarlo o lo vamos a usar menos. Entonces, esa parte es importante para que todos podamos visualizar información de una manera razonable y no dejemos de mirar las pantallas y esperemos solamente a que nos llegue una alarma al, al, al email o al SMS. Eh, ¿Alguna cosilla así adicional? Bueno, pues el tema de la codificación de las alarmas creo que también es interesante porque eh, muchos, muchos clientes nos han dicho... Lo que no quiero es tener una pantalla que esté siempre llena de alarmas y todo alarmado. Porque cuando tengo 50 alarmas a la vez no se atiende ninguna Bueno, pues esa parte es importante. Claro. También afecta la usabilidad. es Bueno, yo creo que hay alarmas que son críticas, otras que no son tan críticas, otras que son simplemente informativas. Ha ocurrido esto. He pasado un umbral de temperatura durante 5 minutos en la sala. En Pero una bien. zona como un warning. Como warning. Pero no una alarma. Exactamente. Entonces, tengo que diferenciar cómo voy a atender cada una de estas alarmas. Y esas alarmas van a tener una actuación. Una puede ser simplemente la he tenido ahí, no pasa nada, la presento en la pantalla de alarmas y luego cuando ha desaparecido, desaparece. O mando un email con un determinado hacia un determinado departamento o a una determinada persona en función de la criticidad de esa alarma. Es decir, De tal manera que como si dijéramos, tengo una política de notificación de alarmas acorde a la severidad de la alarma, a lo peligroso que sea, así es solo informativa, Bueno, simplemente intentar segmentar que no le llegue toda la información a todo el mundo para no abrumarte. Porque lo que hemos dicho, si tienes 50 alarmas diariamente en una pantalla, no se va a atender ninguna. Ni las menos importantes ni las graves. Y también un poco relacionado con todo esto que decís, ¿no? de la usabilidad, de las alarmas, de todo, eh, definir bien los informes, ¿no? Claro, evidentemente... Eh, igual que hablábamos antes, o sea, hay diferentes perfiles de usuarios que tendrán un rol y ese rol querrá ver una información. Entonces, lo que hay que hacer es definir, oye, ¿yo qué espero de esta plataforma? Esto es un ejercicio que hay que hacer antes de implantar la plataforma. ¿Qué quiero de esta plataforma? Entonces, si identifico cuáles son mis expectativas, esos informes eh, me van a permitir eh, finalizar un proyecto teniendo claro ¿Qué es lo que voy a tener programado al final del proyecto como informe tipo? Que los voy a poder ejecutar en segundos. Claro. Que los voy a poder consultar desde cualquier smartphone. Que además los puedo enviar de forma programada mensualmente a una persona o a un departamento. Por lo tanto, lo que me va a permitir es generar ya esa rutina de trabajo de una forma ordenada y clara. Bueno, creo que con eso hemos cubierto... Gran parte de nuestra solución, ¿no? Éramos de continuidad. Sí, bueno, y si tenéis cualquier duda, pues nada, ya sabéis dónde estamos. Bien, Nos hasta podéis luego. Contactar.